Hola, ¿qué tal? Hello, hi, boni, salve, sayonara. Este es un nuevo gameplay en el canal y espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Amiguitos, hoy vamos a hacer la comparación entre las dos, dos nuevas skins que han sido muy buenas y muy chéveres. Es la de Greff, un aplauso para ella Y la de Predator Primero vamos a hacer una partida con la de Greff Y otra con la de Predator para ver cuál es mejor Y también díganme en los comentarios cuál creen, cuál les gusta más La de Greff o la de Predator Y con el poder de la skin de Greff, Nos vamos a ir autobús de batalla Bueno amiguitos Ahora sí, vamos a jugar nuestra primera partida con la skin de The Gref. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué tal si caemos en... Porque Placentero me parece bien. Torres Saladas está repleto de gente. Pero tampoco... O sea, quería, quería ir a Torres Saladas, pero hay demasiada gente. Y en Coliseo Colosal, que también es un lugar chévere, no hay nadie, pues... Porque Placentero tiene el balance entre eh, el lugar donde hay gente y lugar donde no hay gente. Entonces vamos a ver. Ok, somos el blanco de toda la gente porque estamos en medio del lugar. Pero por alguna razón me gusta caer aquí. Siento que me da buena suerte. ¡Pum! Muerto. Bueno, como ven, la skin de Gref está evolucionando. Pues porque no me sorprendo, porque esto ya se sabía y porque ya. Pues yo ya había jugado con la skin de Gref. La verdad es una skin muy bonita. Pero oh, lo que no he hecho es la comparativa entre la skin de Gref y la skin de Predator. Les confieso que desde que desde que llegó la skin de Greyfair a la tienda, yo me la quedé como un viciado por tres días. Pero bueno, después no me la quise poner porque, bueno, quería hacer como la comparativa después. Y también me puse el skin de Predator un día, pero ya saben. A ver, a ver, a ver. Acá viene un tipo. Ok, Tomo, voy a ver si tomamos por sorpresa este tipo. No sé por alguna razón, tengo algo de miedo. Aunque ya estoy acostumbrado. Ah, Bueno, pues jugar aquí. Vamos a ver. Llamamos su atención, si no estoy mal. Uf. Uf. Como que el tipo se fue y me pilló y me comenzó a disparar o es otro tipo. Así que tengo algo de miedo. Uy, vaya. Ahí. El tipo está potente. No. Uy, es una es una los fue. Ah, no, es una Riz, creo ¿Ya qué? Uy, creo que llamó la atención del tipo Yo ya me iba a ir porque Ese tipo como que no sale Como que se queda ahí, como campeando O no quiere salir Como me ha pasado en, mi primera, en mis primeras partidas Porque me daba miedo que me mataran Pero es que yo mejor que me retiro ¡Uy, ay, ay! ¡Pase Todos los tipos aquí me quieren matar Bueno, bueno, es que eso es el juego ¡Uy, ay, ay, ay! ay. tipo Estamos aquí ya con la skin de Predator. Y vamos a ir a, a otra partida en solitario. Espero que esta vez no nos maten. Y ojalá nos vaya mejor. Entonces, con el poder de la skin de Predator, nos vamos al autobús de batalla. Ahora vamos a caer en arenas ardientes. Uy, como que cuando dije arenas ardientes, se me salió como el españolete. Bueno, no, tampoco. Tampoco no me va a creer mucho el español. Sí, porque... Yo no soy de España, así que no me voy a creer mucho <risa> Ok, acabando de llegar Y ya tenemos un tipo por acá cerca Ok, buena muerte No, siento otro pasos Le, le di como 50 balas y no murió Pero bueno, al menos lo maté Llevo como... Llevo más de dos dedos No, mentira, no tampoco Pero ya llevo mucho tiempo buscando Unos do, dos cofres O do, oh, tres, cuatro Y no encuentro ninguno Ah, ok, ya encontré uno Entonces tres cofres y encon, no he encontrado ninguno de esos cofres Literalmente Y como pueden ver, la skin de Predator se ve chévere O sea, literal... Eh, no ilumina ni nada, pero... Era su estilo como... Miren esto, miren el pico. Es como un rasguño con rojo. Podría re... Yo pienso que podría representar como la sangre. Eh, pues ahí tiene un cráneo en su, male... en, su... Es que en su maleta. Ah, como mochila. Entonces eso nos daría aclarar que, bueno... Mata a mucha gente. He escuchado que la película... Ay, dice es que mata mucha gente. <ríe> he escuchado que la película ha estado, eh, bueno, es, está muy sangrienta. Y eh, bueno, eso lo he escuchado mucho. Y pues no sé, no me apetecería verla entonces. Porque no soy de esas personas que les gustan mucho las películas sangrientas. Bueno, ¿y por qué me cojo fusil, eh, un, un fusil pesado verde en lugar de un fusil azul? Pues porque yo, <ríe> porque yo reviento con esto. O, bueno, al menos eso creo. <risa> Ahora, el, ca el cazador va a salir a matar. Eh, digo, no, no, no. El cazador va a salir a cazar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Un francazo! ¡Un francazo que casi me dan! ¡Francazo del alma! Que quién sabe dónde está ese tipo. Digo, amiguitos, estoy comenzando a tener mucho miedo. Un francazo, casi Me dan un francazo Ni el tremendo O sea Tengo mucho miedo, tengo miedo Tengo miedo Ah, por allá se están dando en medio de la tormenta Yo mejor me voy alejando Ok, con tu mira Vamos Ay. Ok, el tipo como que no quiere defenderse, es como creo que un bot. Aunque no creo que sea un bot, porque porque está construyendo. ¿Por qué no construye ahí? Porque bueno, él no construía y como que no se quería defender, así que no quería malgastar construcciones. Oh, una escopeta táctica. Me encantan las escopetas tácticas. Oigan, acabo, amiguitos, acabo de notar algo. Y es que cuando... Pues así, el Predator cuando está caminando por ahí Se ve normal Pero cuando tú apuntas, miren ahí Tiene una cosita ahí como roja Es como una cosita para apuntar O sea, el Predator yo pensé que era alguien primitivo Pero... Sabe construir sus... Sus... Sus, sus maquinitas ahí Interesante Y además de que se hace un buen corte de cabello Y... También tiene ropa rara Muy rara Bueno, al menos no está desnudo como de greve. En la camiseta Bueno, hasta el momento no estaba pasando nada Hasta que llegó ese tipo eh, Bueno, está por allá A ver, cuando aparezca Vamos a comenzar a construir, pero hay que estar alertas Lo que no se va a ¡Pum! ¡Pum! Bueno, me acabo de hacer una construcción medio rara. ¡No! ¡Casi lo mato! Bueno, sí debí construir y darle unos copetazos de arriba. Bueno, lección aprendida. Ok, ahora vamos a mostrar al ganador. Bueno, pero primero vamos a hacer como una clase de show ahí. En, muestren ahí sus cositos. Ahora muestra cositos, el baile, bailes. Ahora muestra tus gestos y bailes, Predator. A ver, un aplauso para Predator. Y ahora, un aplauso para The Grey. Ok, muéstranos tu baile, The Grey. Está chévere, está chévere. Bueno, aunque yo ya me lo conozco, pero sí. Es chévere el baile. Y okay, miren esos pasos Miren cómo se mueve como la su pierna Y cómo se mueve por todos lados Aunque lo de la verdad es que es de ir así Es muy muy de, de gref Muy de, de gref Mucho de gref amigos Mucho de gref Ahora muéstranos tu gesto Predator Ahora vamos a ver cómo queda en reversa. Ok, ahora ya tengo mi veredicto. Y el ganador es... The Grave! Un aplauso para The Grave! Bueno, pues más que todo, el Predator también era chévere, como tenía la cosita para apuntar, como su interacción, el pico, el diseño y todo. Pero más que todo me gustó la de Grep porque se pues, evolucionaba, tenía también un, un, un, un skin como más bonita. Eh, también más que todo por su diseño evolutivo, como ya lo dije, y porque su baile la verdad es muy chévere. Así que... Este es el baile de Victoria Alegre. Un calidoso saludo a Carol Cardona. Y también. Un saludo a Santi HM. Ok, bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su buen like, también suscribirse y compartan este canal con todos sus amiguitos. Pero si estás fuera del alone, solo suscríbete. Pero ya no será más fuera del alone porque ahora yo soy tu amigo. Y espero que hayas estado muy entretenido en este gameplay. Porque haré muchos más si encuentro apoyo en este video. Porque puedo hacer más comparaciones de skins si quieren. Pero bueno, de las que tengo por. Por la. Por la medio pobreza ahí que uno tiene. F en el chat. Pero igual, no importa. Al menos tengo skins. Nos vemos, mis queridos amiguitos. Al menos tengo skins.